Come at me and you won't get any yo to do crack your holder to Hitting up beside of me blood so violently thanks for trying me Now it's finally time to see how this rival becomes a dynasty Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a World Thunder. Escenario conquista en el puerto de carga. Una sola zonita por conquistar. Salimos con tanques de la US Con un BR de 6.3. Y como siempre. Salgo con mi t 3400. ¿A dónde vamos? Pues a la zona. Pero no vamos a ir directamente. Vamos a ir bordeando por aquí cerca de los muelles. Que fallo. Eh, venga, dale cañita. Vamos. Por la pastilla. 34. Pues lo dicho, vamos a ir bordeando por esta parte De aquí, del puerto Donde está aquí el barquito Porta con Vamos a ir poco a poco Flanqueando por esta parte El respawn de ellos está un pelín hacia la izquierda Es decir que puede ser que tarde un poquillo, a no ser que te encuentres un R3 o un bicho similar, por aquí enfrente, despacito, por aquí ya, con mil ojos, y poniendo bien el oído. esa distancia, unos 400, pues si sí, dos cuadrantes aproximadamente, unos son 250 y sí, 400, puede ser. Venga, avanzamos por aquí. Bien, hay actividad, ¿eh? están mis compis en la zona A. Bien, hemos tomado zona A. lorito que por aquí ya en cualquier momento nos puede aparecer un pajarito y nos deja secos ataque de artillería muy bien vamos por ahí Dos tanques medios normalmente cuando tenga la oportunidad de solicitar una de artillería no le suelo crujir a tanques pesados Muy difícilmente les hace pupa. Pero un tanque medio Puede ser que sí O un tanque ligero, un antiaéreo Pues perfectamente es posible Si tienes Buena gente la artillería Vamos a ver, IS-2 ¿Qué? ¿Qué es esto? Vaya hombre, panther Venga, venga, venga, venga, venga. Ay Oh Madre mía, qué fallo has tenido, colega. Pues sí, que ahí está la marca. Me ha pegado en todo el lateral de la torreta. la ha he hecho con toda la intención del mundo. Y ese proyectil, pues hubiera sido de punta redonda, pues hubiera entrado. Venga, vamos a tomarnos un tiempo para reparar después del sustillo. Venga, vamos a reparar. 17 segundos. Venga. Pues no sé cómo ha fallado el tío si hubiera pillado el lateral por abajo hubiera reventado seguro esa es la diferencia muchas veces por eso por ejemplo aquí mis proyectiles pues suelo llevar la mayoría de proyectiles 24 aquí en este caso pues los proyectiles perforantes de punta redonda para blindajes inclinados o tal, el... si es que a no ser que sean largas distancias no suelo usar el de el perforante de punta fina, como digo yo. Venga, ver, más gente por ahí. Al loro ya no te puedes fiar. Después del susto de antes cualquiera. Eh, ahora ya ha caído uno. Despacito, no tengamos prisa. Venga, tenemos artillería. Y vamos a usarla. Ahí está. tanque pesado por allí y vienen disparos desde el fondo a ver ah, y si veas alguna marca objetivo intacto con el tema de la artillería bueno, ahora sí que estuvimos quedando ahora ya miro más hacia atrás no turning back, como decía la canción. Pues sí, sí, mira hacia atrás. Ese es un cadáver. Hombre, aquí tenemos un tanque pesado. Un Tiger H1. Venga, 300, está bien. Ahí. Bien. Ese es el tanque pesado que posiblemente antes marcaron mis compis. Y venga, vamos avanzando por aquí. Aquí, entre contenedores. Venga, un vistazo rápido. Okay, por ahí? ¿Eh? ¿Qué es eso? 200 parece un cadáver, ¿no? Sí, pues váyatela. Me acabo de latar, es un cadáver bueno, Parecía ahí demasiado Tranquilo Disparos Vale ¡Oh! ¿Cómo cojones Y encima de blanco ¿Cómo cojones, no lo he visto, tío Lo tenía aquí al lado Había visto algo blanco ahí, pero no No, no le presté atención Pues... Me ha costado caro Venga, aunque salimos? Y ese 2 venganza, buscamos venganza Vamos al lío y Esa marca No está muy lejos Esa marca que acaba de salir Por ahí a mi derecha No he visto ni siquiera lo que era pero sí es una marca hay otra ahí, venga ese caza carros tiene algo pegado justo ahí un pelín más adelante venga y ese 2 Vamos buen cañón somos un tanque ojo nudo pero el tiempo de recarga que tenemos es muy alto es una pena que este y 2 nos recargue en 13 segundos o en 14 sería ya ¡Buah! Es que sería el mejor tanque en BR En 6.3, por lo menos para, para mi opinión A ver, por aquí La marca estaba por aquí ¿Dónde? Nashorn, ahí estás Venga, vamos rápido, que no se escape Pico. perfecto bien, Bien, bien, bien, bien Venga, vamos a recargar pues lo dicho, tardamos mucho en recargar descubrimiento que todos hemos hecho a lo largo de estos añitos aquí en War Thunder es que este IS cuando lo manejas marcha atrás tiene un blindaje bastante mejor que si te enfrentas de cara a los enemigos ya lo he dicho en otros vídeos, posiblemente ya lo sepáis pero... Es cierto, muchas veces es mejor Entrar de espaldas Ese blindaje inclinado Más el motor te da un extra Que sin embargo de frente Te pueden reventar Hasta con el proyectil más tonto Si lo meten justo por la mira del conductor Es algo raro en este bicho Venga, vigilando la carretera la avenida Me han tomado la zona pero No me he dado ni cuenta Vamos al lío. Vamos a porá. No nos queda más cojones. Antiaéreo. creo que puede estar bastante lejos, por lo menos detrás, detrás de esos edificios, ahí está el allor ah, vamos a esperar que los compis avancen un poquito más y vamos a echar un pequeño vistazo al cañón preparado, la zona la tenemos justo ahí a la derecha Tres cadáveres. Pues venga, vamos al lío. Al ataque. Giro rápido. ay, A ver, a ver, a ver qué nos encontramos. Hombre, ahí tenemos un amiguete. ¿Qué es eso? Un panther que dispara. Bien, otro panther. Venga, colócate de lateral. Gírate, perfecto. ay Bien, bien. Venga, carga rápido. Vengador. Bien. Vamos a empezar a pisar rápidamente la zonita. A explosiones puede ser que tenga más compañía posiblemente ver, qué es eso otro panther carga rápido estoy pisando la zona venga, está entretenido vamos vamos vamos Ay bien bien bien perfecto vamos vamos muy bien venga, vamos. Ver, qué es esto antiario antiario venga escóndete Venga, no tengo. No, venga, no estoy recargado, venga, vamos A ver, tío, por dónde viene, venga, vamos a recargar y nos vamos a ir a por él Pues como he dicho antes De espaldas Venga, el lío Ahora aquí la izquierda y la derecha la derecha y la izquierda A ver dónde está pollo, ahí está Venga, venga, venga, vuelta, vuelta, vuelta Bien Un antiaéreo Nos win Venga, profesional 6, bien, tomando la zona. Bien, venga, vamos a reparar. Gracias a ti también, colega. Venga, venga, necesito que me cubran. Venga, chicos. Estamos reparados, hemos tomado zona. Y estamos recargados. Bien esta partida nos la estamos llevando nos la estamos llevando de una manera espectacular venga esa marca que hay por ahí venga queda poquito queda poquito a ver a ver venga fuera destruido el que fuera destruido venga vamos a buscar más gente tienen que venir seguramente cazacarros por ahí Creo que será, yo creo que será liquidado. Otra explosión por ahí, posiblemente. Del de antes, otra, Bueno, Eso es un bombazo. Venga, pesado, medio, por ahí. Por la carretera. Un poco más allá. Venga, vamos a ver si por ahí asoman. Venga, no sé, ahí se ve algo. Vamos, venga, ya que estamos de espaldas, seguimos. Venga, otro antiario. Este. Venga, esa marca. Eh, ahí está un pollo ha ah, volado, Ese es otro panther Venga, esto no queda nada venga, que no nos maten ahí está, misión cumplida bien acuérdate, dejadme un buen like si te ha gustado la partida vamos a ver suscríbete si has suscrito y venga 6 objetivos destruidos, 6 críticos, 6 impactos, una zona capturada al 92% de actividad. Y acuérdate de dejarme abajo tus comentarios. Abajo tienes la caja de los comentarios, los enlaces del Escuadrón Ibis en Discord, Facebook e Instagram. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.